Ven que yo te lo demuestro. Sacude sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacudelo. Dale cintura, cintura, mamita, que ya está hace rato que se prendió. Arriba, y la otra mano en el centro si no sabes cómo se hace ven que yo te lo demuestro y dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale los pies y dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale los pies y dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale los pies